contribuya el, este, el don, cuando hay degeneración, o bien buscamos la forma de, que, de romper esa degeneración. Entonces, vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en, en esta clase. ¿Y qué significa eso? Bueno, veamos, ¿qué significa la primera alternativa que mencioné? Hacer BNK igual a cero, cuando N y K son dos, este, soluciones que comparten el mismo nivel. Significa cambiar, este, diagonalizar la matriz la matriz del potencial perturbativo para que, no, para que ese elemento de matriz BNK sea igual a cero. Entonces, ustedes saben que hay transformaciones unitarias, o sea, transformaciones que este, no cambian... El, el comportamiento del problema, sino simplemente nos cambian la forma de verlo, ¿verdad? Hay transformaciones unitarias que permiten este, diagonalizar ciertas matrices. Entonces, tendríamos que encontrar la transformación unitaria que nos diagonalice la matriz, al menos esos elementos de matriz que nos crean problemas. No tiene que no tiene que ser toda la matriz del potencial perturbativo, no tiene que ser diagonal. Pero que elimine esos elementos de matriz BKN para los cuales N y EK son iguales. Y con eso, pues ya se, se elimina el problema. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo encontrar es, esa, esa transformación que nos diagonalice esos elementos de, de matriz? Bueno, pues esa, esa sería nuestra tarea, ese sería el problema, encontrar la forma de diagonalizar, de eliminar los elementos de matriz BKN tales que, para N y K tales que N es igual a K. Otra, la segunda alternativa este, consiste en eh, encontrar una base nueva de la, para las funciones de onda originales de las psi N minúsculas, tal que este psi, eh, para psi-n diferente de psi-k, necesariamente EN sea diferente de e k O sea, ¿se puede hacer eso? Pues fíjense que sí, sí se puede. ¿Y por qué se puede? Porque recordarán ustedes que cuando planteamos, las, la, eh, cuando escribimos el punto de partida pues para la teoría de perturbaciones, Escogimos una cierta base de funciones psi n minúscula, de las funciones originales, y dijimos, bueno, pues vamos a trabajar con ella, esto es una base ortonormal, completa, nos sirve para escribir cualquier otra función relevante para el problema, incluso las funciones, funciones perturbadas, las psi mayúsculas, y las vamos a poder escribir usando las psi n como base, porque forman un conjunto ortonormal y completo pero no es la única base posible, porque es posible siempre aplicar una transformación unitaria a esa base que nos cambie la base, que nos rote la base, y el chiste es encontrar esa transformación que haga que el EN y EK ya sean diferentes para N y K diferentes. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, recuerden ustedes, piensen otra vez en el caso en el espacio real de tres dimensiones, donde tenemos la, la base de los tres vectores ortonormales en las direcciones X, Y y Z, los vectores I, este, J y K, ¿no? que son tres vectores unitarios normales, o sea, son ortonormales, ¿verdad? porque el producto escalar de cualquiera de ellos con, con otro de ellos es igual a cero, ¿no? Y el consigo mismo es igual a 1 Bueno, ahora supongan que por alguna razón no les gusta esta base porque no, no logran expresar su, lo, sus vectores con los que están trabajando de una manera cómoda en, en, en, con esta base. Ustedes siempre pueden girar la base, ¿verdad? eso es convención, ¿no? Es totalmente convencional. Pueden girarla, pueden llevar el vector y a la posición del vector J, el vector J a la posición del vector K, el vector K a la posición Y, y entonces tienen ustedes pues ya una rotación. Pero la rotación no, no solamente tiene, puede ser de 90 grados, puede ser también por un ángulo arbitrario, ¿no? Y la nueva base sigue siendo una base tan buena como la original. Entonces, lo mismo se puede hacer en el espacio de Hilbert. Y hay veces que conviene cambiar la base y eso, mientras se haga con una transformación unitaria, no les va a cambiar este, la ortogonalidad de las funciones, la ortonormalidad, nada. Es simplemente un cambio, un cambio de base, ¿no? Entonces, eh, el chiste está en encontrar el cambio de base, o sea, la transformación unitaria que nos cambie la base a unas psi, n prima, psica prima, etcétera, es que cada, a cada psi n corresponda diferent, un diferente valor de la energía y con eso entonces ya rompemos la degeneración y al romper la degeneración ya no vamos a tener el problema de ceros en, los de, en el denominador. Bueno, esas dos alternativas que les acabo de describir, la de Eliminar los elementos no diagonales BKN que nos dan guerra porque, por la degeneración o bien el de este, transformar a otra base en la que se rompa la degeneración de la energía resulta que son equivalentes. Ahorita parece como dos alternativas diferentes, pero lo bonito y eso es lo que, sé, lo que espero que podamos ver con detalle el día de hoy. Es que los dos son equivalentes. No sabemos cómo hacer ninguno de los dos, pero eso es lo que vamos a aprender. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a la sección. Ya el oscilador armónico les queda a ustedes de tarea completito, completito, empezando por el clásico. Y, este, y lo que vamos a ver es la teoría de perturbaciones de sistemas degenerados. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Cuál va a ser nuestro punto de ataque, nuestra estrategia? pues regresar a las ecuaciones, estas que usamos la vez pasada, ¿verdad? Y tomar en cuenta explícitamente, ahora sí, meter la suposición de que sí hay degeneración, ¿sí? Para una cierta pareja N y L. Entonces, regresemos a la, a la página donde está la ecuación 14.7, donde están nuestros caballitos de batalla, estos. estos. Bueno, ya en la 14.7 ustedes ven que... Aquí tenemos ya el, el, es, esta expresión, pero vamos a, este, a, a las ecuaciones de la página anterior, estas, nuestro caballito de batalla, que es esta, la, la que sigue de la 14.4, y luego la transformamos en una ecuación este, algebraica, porque multiplicamos por Psi L conjugada por la izquierda e integramos, y entonces nos aparecen solamente productos escalares de psi L por psi K o este, elementos de matriz B, B, l BLK, etc. Y eso es lo que da lugar a la 14.5. Entonces, tomamos ahora nuevamente como punto de partida la 14.5, que es la que usamos en la clase anterior, pero ahora suponemos explícitamente que los dos, dos niveles n y l son, coinciden los dos niveles de energía. Okay, o sea, que hay un estado l para el cual el es igual a en. Entonces, n0 menos el cero, va a ser igual a cero. ¿verdad? Entonces, metemos esa, esa suposición explícitamente que coinciden los niveles de energía, no para todos los niveles, obviamente, sino... Tomamos una pareja en particular de índices n y l, ¿verdad? Para los cuales este e n coincide con el. Son dos funciones diferentes, pero comparten la misma energía. ¿sí? Entonces, hacemos esa, esa suposición explícita, ¿verdad? Y la hacemos, este, aquí está otra vez el oscilador, y, y la hacemos en a lo largo de todo el desarrollo y que hicimos la vez pasada. En la ecuación que les acabo de mostrar, lo que queda una vez que este, agrupamos ¿verdad? Eh, las potencias de lambda, nos queda lambda por todo lo que está aquí adentro del paréntesis igual a cero. Y eso es lo interesante, vean ustedes que este, aquí adentro tenemos VLKCNK, y luego tenemos este término, la, la primera corrección, CNL, y, igual a cero. Y aquí ya solo hemos escrito la corrección a la energía a primer orden, porque ahora sí ya estamos haciendo un desarrollo perturbativo. ¿no? Entonces, vamos a, a concentrarnos un poquito en esta, en esta ecuación que no tiene número y vamos a ver cómo está eso, si no hay contradicción con este, los diferentes... Eh, órdenes, los diferentes exponentes del, eh, del coeficiente lambda, porque eh, se dan ustedes cuenta de que ya, ya sacamos una lambda, y entonces el primer término, pues sí, tiene una lambda, pero el segundo término, la vez pasada habíamos dicho que las, cada una de las Cs, a primer orden, ya tiene una lambda, y entonces aquí tendríamos una lambda adicional, ¿verdad?, este, ento, y, y, y aquí también, entonces tenemos, tenemos aquí eh, aparentemente un problema, pero el problema lo tenemos solamente si suponemos que las CNK a orden más bajo contienen una lambda, pero lo que nos está diciendo esta ecuación, todo lo que está dentro del paréntesis, es que eso nos conduce a una contradicción. Que por lo tanto, debemos considerar que los coeficientes CNK y CNL también pueden tener un término que no depende de lambda. O sea, que no depende de la, de, de la corrección, del potencial perturbativo. Eso es lo que nos está diciendo lo que está dentro de este paréntesis. Porque si no, hay una contradicción. Si no, no, no, este... Multiplicamos los nk, eh, los, los sustituimos por lambda cnk1, etcétera, y, y no nos cuadra, no nos cuadra, ¿no? Entonces tenemos que suponer que los nk tienen en principio un eh, término que no depende de lambda. Esto es esencial, ¿verdad? entonces esto es lo que nos dice esta expresión de aquí abajo. Aquí ya quitamos el, el, el este, um, la lambda que, queda, que quedó como factor común afuera. Y, y, a, y aquí se ve que esta, esta igualdad no se puede cumplir, no se puede cumplir, ¿verdad? Uh -huh. A menos que la dln sea cero, porque entonces tenemos lambda aquí y lambda aquí, ¿verdad? O a menos que introduzcamos también un término CNK de orden cero. Esas son las, nuestras dos alternativas. O diagonalizamos ese elemento de matriz, o sea, anulamos VLN para N diferente de L, pero las energías iguales, <coughs> o insertamos un término CNK y CNL, a orden cero en lambda. Esas son las dos alternativas. Bueno, entonces, hacemos lo, esto, lo segundo que dije, ¿verdad? Escojo la segunda alternativa y pongo una CNK 0 que no lleva lambda y entonces se elimina la contradicción, ¿verdad? Eso significa, ¿qué es lo que significa ese CNK cero? Significa que mis funciones de onda no perturbadas, las originales, las en minúsculas, las voy a cambiar, voy a hacer esa rotación que decía yo, voy a cambiar de base a una nueva base que también es ortonormal, completa, lo, todo lo que ustedes quieren, ¿verdad?, pero que está girada, rotada en el, en el espacio de Hilbert respecto a, a, a la base original, ¿verdad?, y esos coeficientes CNK0 y CNL0 son los que me van a decir cuál es la expresión de las Psis en la nueva base. Espero que eso se haya entendido. ¿eh? Bueno, entonces, <coughs> esa este, ese, ese es el, la segunda alternativa, pues. Que, que, es, que, que, que, que yo les mencioné. ¿no? Bueno, ahora eh, lo que vamos a hacer es eh, escribir entonces la, la ecuación esta original, la exacta, vamos a regresar a la ecuación 14.5. Aquí con el libro en la pantalla, pues siempre hay que ir atrás, al menos que ustedes tengan el libro a la mano y entonces lo pueden hacer más fácilmente, ¿no? Regresamos entonces a esta ecuación algebraica que les decía yo, ¿verdad? A la que se obtuvo de, de restar las dos ecuaciones. Les recuerdo que esta ecuación todavía es exacta. Aquí todavía no he metido el parámetro lambda, ¿verdad? Este... Todo esto es exacto, eh, pero no conocemos las, las NK y las Delta EN. Este fue nuestro punto de partida. Después empezamos a hacer el desarrollo en potencias de lambda. Esta ecuación todavía es exacta. Entonces, esta es la que vamos a usar. ¿verdad? La ecuación 14.5, tenganla presente, que es la ecuación exacta. Y regresamos a donde estábamos. ¿verdad? Y escribimos entonces... Este, suponemos que dos índices N y L eh, comparten la misma energía. Vamos a estudiar ese caso de degeneración y a esos índices a los que comparten la energía, pero solamente a esos, porque no todos los, no todos los índices se refieren a niveles degenerados, pero pensemos en una pareja de índices e N y L que, que sí comparten la misma energía, y a esos, nada más a esos, a los problemáticos, pues, les pongo un índice I o J. O sea, pongo, para esa N le escribo NI y para esa L escribo NJ, ¿sí? Entonces, NI y NJ se refieren a dos estados degenerados que comparten la misma energía de manera que n, n, e -N i0 es igual a ENJ0. Y este meto la lambda porque ahora sí vamos a hacer un desarrollo perturbativo, pero tomando explícitamente en cuenta que la energía de Ni y de Nj es la misma. Y entonces de la ecuación 14.5 me queda esta. Y entonces tenemos aquí estos términos, este que tiene lambda, este que tiene lambda, y luego tenemos Cs y Bs, etc. Y los coeficientes Cnk, Después de lo que les acabo de decir hace unos minutos, los voy a escribir en términos de dos diferentes coeficientes, dos letritas. Una letra minúscula, A, N, I, K, y una letra mayúscula, B, N, I, K. La razón de ello es que solamente voy a, su, voy a tomar las h chiquitas, diferentes de cero, cuando este, la, este índice K es un índice que corresponde al estado degenerado, ¿sí? O sea, al conjunto de las NI degeneradas, ¿sí? Este, solamente entonces, o sea, este es el que me va a dar esa rotación que tengo que hacer para cambiar de base, para romper con la, con la, con la degeneración. En cambio, las B son como los coeficientes C de antes, de cuando no había degeneración, esos no me van a preocupar mucho. Entonces, lo que es nuevo en esta expresión CNK es este primer término, A minúscula NIK. Y esos son diferentes de cero solamente para las parejas de estados degenerados. O sea, como dice en la 1476, para cuando las ANIK son tales que este, la K también está dentro del conjunto de las NI, de las degeneradas. ¿Sí? Bueno. Y entonces, por ejemplo, el término, el primer término de la 1434, este de la suma sobre K de DNJK, CNIK, vamos a ver cómo lo escribimos, porque tenemos que desglosarlo para escribir la parte que depende de las A's minúsculas y la parte que depende de las b mayúsculas. Entonces, va a dar lugar a estas dos sumas. La primera suma contiene solamente las as minúsculas y esa suma solamente se realiza sobre el subconjunto de las cas que pertenece al conjunto de ns degeneradas sí que llame n minúscula índice s donde ns pues pertenece a, también cada ns es un elemento del conjunto este que llame ni de acuerdo y el otro término, pues es como el de antes, es la suma de BNK, B mayúscula NIK, BNJK, BNIK, sobre todas las casas, sobre todas las casas, todas, todas. Es así. Las Bn y k son en principio diferentes de cero para todas las casas. Entonces, las, la primera sumatoria es solamente sobre el subconjunto NS de estados que comparten la misma energía, ¿verdad?, con NI. Y el segundo es sobre todos. Bueno, y entonces reescribimos la ecuación esta de arriba, <coughs> eh, introduciendo estas, estos dos términos, ¿verdad? Lo mismo hacemos con las Cs que están metidas aquí, que multiplican a las delta E en E y el resultado ya lo escribo. Ahora lo voy a escribir, ahora sí estoy haciendo teoría de perturbaciones. Entonces meto la lambda, y, me, y vamos a ver qué pasó, a ver si ya eliminamos la contradicción, porque eso es lo que me interesa, eliminar este conflicto de que no había este, términos con la misma potencia de lambda que pudieran satisfacer una ecuación, ¿verdad? Entonces, ya con, con este expediente de haber escrito los coeficientes C, ¿verdad? en términos de estos dos términos, donde el primero es diferente de cero cuando no hay, este, eh, para, lo, para los niveles degenerados, me queda eh, este primer término multiplicado por la primera potencia de lambda, el segundo también, el tercero también, el cuarto también, este también, ¿verdad? Esta delta e, Ni es la delta Ni total, entonces aquí no hay contradicción, y así, y así nos seguimos, ¿no? Y entonces esa sí, esa sí la vamos a poder manejar. Aquí sí vamos a poder eh, agrupar términos con las, con las mismas potencias de lambda. Pero si todavía hay una... Con las mismas potencias de lambda. Es lo que se hace en la siguiente página, ¿verdad? Y tenemos ya, habiendo separado, agrupando los que tienen lambda a la primera potencia, los que tienen landas, potencias superiores, tenemos una primera ecuación, ¿verdad? Y ya no tiene landas, tiene... Y fíjense, como era de esperarse, en esta primera ecuación no aparecen los coeficientes B mayúscula, sino solamente estos coeficientes A minúscula, que son los que nos van a girar la base, ¿verdad? No, no son resultado de la perturbación, sino nada más estamos buscando la base correcta para eliminar el problema. Entonces, ese es el sistema de ecuaciones, esa 1479, es el sistema de ecuaciones que se va a tener que resolver, es un sistema de ecuaciones algebraicas, lineales, ¿verdad? Para encontrar las A correspondientes, ¿sí? Tenemos aquí este, este término con A, este término que no contiene A, este sí y este no. Entonces, vamos a poder abordar el problema algebraico de resolver este, este sistema de ecuaciones. ¿Por qué digo este sistema y no esta ecuación? Bueno, porque es un sistema que vale para todas las NI, NJ, NS que comparten el mismo nivel de energía, ¿no? O sea, no es una sola ecuación, es todo un sistema de ecuaciones. La segunda la que queda con todos los términos restantes de la, de la ecuación última de la página anterior es la ecuación 1440. Y aquí tenemos lambda por B, la B mayúscula, que esta sí, esta sí depende de la perturbación, ¿verdad? Y aquí tenemos lambda delta N1, etcétera, etcétera. Entonces, esta segunda ecuación, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para encontrar... Los coeficientes b, pero una vez que ya hayamos resuelto la primera, o sea que allá hayamos encontrado las a minúsculas. O sea, una vez que ya hayamos resuelto el problema de girar nuestro nuestra base, ortonormal, normal, ¿verdad?, lepsis, tenemos el, las a las, las metemos en, la, en el sistema de ecuaciones 14 y 40 y entonces nuestras incógnitas son las B. Es decir, podemos determinar ahora sí las correcciones a las funciones de onda. Las B, ¿verdad? Son correcciones, es así, ¿verdad? Eh, de orden, de primer orden, de segundo orden y superior. Eso no me preocupa, eso ya sabemos hacerlo porque ya lo hicimos la vez pasada. Lo que es nuevo es la ecuación 1439. O sea, la que nos va a cambiar la base. Pero eso es una transformación unitaria y lo que vamos a ver ahora es cómo a partir del sistema de ecuaciones 1439 yo puedo encontrar este, esa nueva base, ¿verdad? Bueno, para ello, y sí, nos van a volver a cortar dentro de 10 minutos. Yo no sé qué pasó con la plataforma Zoom que nos está jugando rudo el día de hoy, pero bueno. Sí. Acaba de aparecer el mensaje. Sí, ¿verdad? Sí. A ver, todavía podemos unos minutitos. Sí, sí, diez minutos más. Ok. Entonces, para encontrar las as minúsculas, que eso es ahora nuestra tarea, ¿verdad? Para el cambio de base. Eh, Se hace aquí algo que conviene, que conviene, que consiste en lo siguiente. Escribir, sumarle a estas as minúsculas eh, una... Este, matriz diagonal en el espacio, pero nada más en este espacio chiquito reducido en el que estamos trabajando, de las NI y NJ que comparten la degeneración, ¿no? No tiene que ser todos los estados, estamos trabajando con un subconjunto, que puede ser un subconjunto muy pequeño, pueden ser matrices de dos por dos, si la degeneración, si el orden de la genera, degeneración es G igual a 2 pues las matrices estas con las que tenemos que trabajar para para encontrar la rotación adecuada, van a ser matrices de 2 x 2 en ese subespacio pequeño. Si el orden de degeneración es 4, pues entonces las matrices ¿verdad? de rotación van a ser de 4 x 4 y así. Entonces, a, la, a las matrices A minúscula, a los elementos de matriz A minúscula, A, N y N, J, les agregamos eh, una matriz diagonal. Delta, N, I, ¿sí? O sea, tiene puros elementos 1 en su diagonal, es una matriz pequeña, y 0 este, fuera de la diagonal. ¿no? Y a esa matriz de las A minúsculas, que, que no es diagonal, más la unidad, este, la llamamos A mayúscula. Por eso habíamos llamado las otras A minúscula, porque en realidad vamos a trabajar con las A mayúsculas. ¿sí? A, N, I, entonces, esta sí va a tener elementos en la diagonal, iguales a 1, y elementos fuera de la diagonal a minúscula que no los conocemos todavía. Entonces, metemos, metemos estas A mayúscula, ¿verdad? Y los metemos este, en, la, en la 1439 y, y eso nos simplifica mucho la escritura de la 1439, el, el meter esta matriz este, diagonal aquí, el sumarla. Porque entonces nos queda simplemente esta ecuación que es lineal en las As. A diferencia de la 1479, que tenía términos en, con las As, aquí el primero y el tercero, pero luego tenía estos dos sin las As. Entonces, al, al sumarle la matriz a esta unidad, el, tenemos una ecuación muy bonita que seguramente... Ustedes sí han resuelto en algún problema, en algún curso de álgebra lineal, que es este sistema de ecuaciones, delta E por los, el elemento de matriz A, ¿verdad? menos suma de b por los otros elementos de matriz A, pero todos de la misma matriz. Entonces, este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Esta es una generalización al caso degenerado de la ecuación este, de la que vimos antes, a ver aquí, aquí abajo. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esa ecuación, porque, como les digo, seguramente en álgebra lineal ustedes resolvieron este tipo de ecuaciones, lo que no sé es si les sea familiar esta forma de escribirla. ¿no? O sea, este, este coeficiente por el coeficiente de la matriz A, N y N, J es un elemento de la matriz. O sea, lo que queremos es resolver la matriz A mayúscula. ¿sí? Queremos resolver esa matriz. Esta, este sistema de ecuaciones tiene una solución única. Y es interesante porque fíjense que no conocemos la delta E, ni conocemos los elementos de matriz A. Y sin embargo... El hecho de que tengamos este sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Para todos los elementos de matriz A, significa que podemos construir la solución. Este, Bueno, pues eh, ya eh, lo que hacemos, vamos a ver, vamos, vamos a, ir, a ir avanzando. Para obtener una expresión para la corrección a la energía en el caso de generado, hacemos aquí ni igual a nj, ¿verdad? Esto siempre lo podemos hacer, ¿verdad? Despejamos entonces la delta ni, si tenemos aquí a ni ni, ¿verdad? Y nos queda esta expresión para la delta ni, a la, la corrección a primer orden. Y, y fíjense que, que nos queda una expresión que ya, este, cuando calcu sepamos calcular las a's, ya nos habrá resuelto el problema que teníamos de un denominador que se hacía cero, ¿verdad? Porque esta fórmula para la corrección de la energía a primer orden, nos queda otra vez el elemento diagonal de la matriz del potencial perturbativo, ¿sí? Aquí, ¿ve? Y luego un segundo término que contiene una suma de, también de los elementos no diagonales multiplicados por A, por elementos de matriz no diagonales, entre el A, y N, I, N I abajo. Y, claro, esta expresión se las pongo nada más para demostrar que ya se resolvió el problema aquel de tener un, un cero en el denominador, pero la expresión 1443 realmente no, no nos es muy útil porque primero tenemos que determinar los valores de las A, no los tenemos, ¿no? entonces esa es la, nuestra tarea ahorita determinar los valores de las as o sea encontrar la construir la matriz A mayúscula encontrar sus elementos de matriz ¿sí? una vez que los tengamos entonces ya podemos usar la la 1443 para encontrar las correcciones a los niveles de energía pero eh, por lo pronto este, pues la dejamos ahí digamos en eh, en standby pues entonces Regresamos a nuestro sistema de ecuaciones lineales, algebraicas, ¿sí? Con as aquí y as aquí. Este, si se dan ustedes cuenta, lo podemos reescribir en esta forma que es muy práctica, la de la 1444, ¿sí? Es totalmente equivalente a la, a la 1442, ¿sí? ¿Por qué? Porque metimos este delta E, N, I, uno aquí adentro. Multiplicado por una delta NJ de delta N S. Este es una es un truco muy común, sí. O sea, para meter un término dentro de una suma, ¿verdad? Un término NI dentro de esta suma, pues simplemente este, ponemos delta N aquí N aquí dice A N I N -J, aquí dice A N I N -S. Bueno, pues ponemos delta I Delta N, J, N, S y lo metemos aquí adentro. Entonces, ya con eso nos queda una expresión que a lo mejor si sí ya les es más familiar a ustedes. ¿verdad? Suma sobre N, S de, este de este paréntesis que tiene dos términos y que multiplica al elemento de matriz A, N, I, N, S. Este es un sistema... Y digo sistema porque vale para cualquier NI del subconjunto, ¿verdad? De mi subconjunto de NIs, de los que comparten el, el nivel de energía. Para cualquier NI, entonces es un sistema, y es un sistema lineal homogéneo. Porque todos los términos van multiplicados por una sola A, ¿de acuerdo? Perdón, perdón, perdón, doctora, otra vez ya se va. Nos desconectamos sí, sí nos sí, vemos nos en dos minutos. A... Okay. Claro que sí, sí, sí, sí, perdón, doctora. Sí, no se vayan, no se vayan. Recording stopped. Ya estamos de regreso, doctor. Muy bien. Recording in progress. Ya se nos cayó un alumno en camino. A ver si ahorita esperemos que regrese. Sí. Será bueno saber si eso pasó en general con la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, ahora, mire, yo, este, eh, bueno, estoy en otro tipo de sesiones con, bueno, con otras sí. personas que también utilizan la plataforma y se supone que habían pagado la licencia, sí. pero un día me dijo la persona que, con la que estaba platicando que igual le pasó ah. aún a pesar de tener licencia pagada y todo, se supone que tenía tiempo ilimitado, sí. y comenzó a tener problema. este mismo problema, entonces a lo mejor también tiene que ver con Zoom. Parece que sí. Uh -huh. Habría que, que investigar. Sí, a lo mejor quieren subir la cuota. Sí, es probable. No lo dudaría. Ya somos, bueno, ya cuando menos seis Ok, sí. entonces seguimos. Entonces, nos quedamos con esta expresión. Este, no no de, se ve, no se ve el hilo. El de, de, este, um, Ya, ya se ya. Esta expresión de aquí abajo, ¿verdad? Que es un sistema lineal homogéneo de ecuaciones, ¿verdad? Eh, y, y ahí es donde ustedes deben recordar algo que aprendieron en su curso de álgebra: que para que un sistema de este tipo homogéneo de ecuaciones lineales tenga solución, el determinante debe ser nulo. El determinante, ¿qué significa esto? Bueno, pues el determinante de este, de este sistema ¿verdad? Es, está dado por, ya saben ustedes cómo, ¿no? El producto de este término, por este, todo esto de aquí, qué significa el producto de este término, etcétera, etcétera. Todo el determinante, ¿no? Tiene que ser nulo, ¿verdad? Y es esta condición de que el determinante sea nulo es lo que se llama la ecuación secular. Y y de qué orden es pues es del orden del orden de la degeneración o mejor dicho el grado verdad es el orden de la degeneración o sea si nada más tenemos una degeneración 2 o sea si nada más tenemos dos estados que comparten el mismo nivel de energía pues el determinante este va a ser de, va a estar dado por estos dos elementos no cuatro elementos y entonces va a ser muy fácil encontrar la, la la ecuación que se debe cumplir a partir de la condición de que el determinante sea cero. Piensen ustedes en ese caso de 2 por 2, ¿cuál sería el determinante? Bueno, sería el primer término, aquí el, el primero arriba a la izquierda, por el, el de abajo a la derecha, ¿sí? Menos el producto de los términos cruzados, menos B12 por B21, igual a, igual a cero. Ese sería el determinante igual a cero. En el caso este que está aquí de orden de g, pues tenemos una ecuación muchísimo más complicada, pero es una ecuación algebraica. Ahora, ¿qué, qué significa esa ecuación? Veamos otra vez el caso g igual a 2, ¿no? para no avanzar así en abstracto, sino que les vaya quedando claro. En el caso G igual a 2, cuando solamente tenemos aquí este cuatro te los primeros cuatro términos, eh, tenemos b 11 menos delta E, la corrección a primer orden, por B2, 2 menos la misma corrección a primer orden, ojo, la misma corrección, el mismo término delta E, 1, y luego menos el producto de B1, 2, B2, 1, igual, todo eso igual a cero. ¿Cuáles son mis incógnitas y qué conozco de, esas, este, de estos términos? Conozco B11, es el valor esperado de, de B, del potencial perturbativo en el estado 1, digamos, si llamé 1 y 2 a mis estados que, que comparten la degeneración. ¿sí? Es B11, lo conocemos, es el valor esperado del potencial en el estado que llamé 1. V2,2, lo mismo, en el estado que llamé 2, ¿verdad? Que tiene que comparte la misma energía. Y b 12 y b 21 pues son los elementos de matriz, ¿verdad? Que se obtienen de, de calcular la integral, integral de psi, 1, conjugada por b por psi, 2, diferencial de X, ¿verdad? Y la integral de psi, 2, conjugada a b por psi, 1, diferencial de X, que además... Si B es una función de X, pues si 1 y 2 si son intercambiables y, y, y, y son reales, si son reales, pues además B1 es igual a B1, B2, 1 es igual a b b 2 1 es igual a b 1 2. Y si no, pues una es la compleja conjugada de la otra. Entonces, es una ecuación sencilla. ¿Y cuál es mi incógnita? La delta E1, o sea, la corrección a primer orden. Tengo entonces una ecuación cuadrática cuadrática para la delta E1, ¿de acuerdo? Eso es lo que obtengo de la condición de que el determinante tiene que ser igual a 0, lo que se llama una, una ecuación secular, ¿no? Así se le llama, ¿sí? Entonces voy a obtener dos, como es una ecuación cuadrática para delta E1, para la corrección a la, a la energía a primer orden, voy a tener Dos posibles soluciones. Una ecuación cuadrática tiene, tiene siempre la solución de este, más raíz de etcétera y menos raíz de etcétera. Entonces va a haber dos posibles soluciones que van a ser dos, nos va a dar dos corrimientos diferentes al nivel de energía, ¿verdad? Al nivel de energía delta E, delta E1 igual a delta E2, era el nivel degenerado y este, como resultado de la perturbación, vamos a obtener un desdoblamiento de ese nivel de energía degenerado. Nos, van a, nos va a dar una delta E1 este, y otra delta E1 diferente. ¿verdad? Entonces ese, ese desdoblamiento es, es debido al el, el, el efecto del potencial perturbativo sobre esos dos estados que tenían su energía, este, para los cuales coincidía su nivel de energía. Se rompe la degeneración con eso en, en general, ¿verdad? Bueno, este, ustedes pensarán que esto resulta muy complicado y muy difícil de aplicar, pero hay muchos casos en los que, en los que no, en los que se, se encuentran maneras de simplificar el problema, sobre todo este, en un caso que es eh, bastante frecuente y que ya les mencioné yo en, eh, con el ejemplo del oscilador armónico, en que la perturbación mantenga ciertas simetrías del Hamiltoniano original, porque en ese caso existen ciertos operadores que conmutan, si, si, si no rompe la simetría, conmutan tanto con el, con el Hamiltoniano original como con el Hamiltoniano incluida la perturbación y entonces también conmutan con la perturbación. Y entonces las en funciones del Hamiltoniano perturbado se pueden seleccionar como hay un, funciones de, de este nuevo operador. En fin, la consideración de las simetrías es muy importante para simplificar el problema. Eso es algo que solamente mencionamos en este curso y ocasionalmente, esporádicamente eh, echamos mano de esas simetrías, hacemos uso de ellas, pero en, en general, en realidad, eh, ya un tratamiento más profundo de las simetrías y, y el desarrollo de teorías, eh, en particular teorías de grupos que permiten eh, hacer un abordaje sistemático, del, este, de las simetrías para emplearlas, para encontrar cantidades conservadas, etcétera Es materia de un curso superior, ¿no? ya sea un curso optativo que tomen ustedes todavía en la licenciatura o un curso a nivel de maestría. Hay técnicas muy poderosas para tomar en cuenta las simetrías porque las simetrías son bastante comunes en, en problemas en mecánica cuántica, como lo son también en mecánica clásica en realidad, ¿sí? Pero les, como les, les he dicho en otras ocasiones, en el caso de la mecánica cuántica se ha desarrollado mucho la teoría de grupos porque este, permite des, eh, aplicar herramientas que simplifican enormemente la solución de problemas. ¿sí? Bueno, ahora este, um, no, voy, no vamos a aplicar ahorita... Esta condición del, del determinante, de que se anule el determinante a casos particulares, solamente les mencioné el caso de degeneración de, de orden 2 como un ejemplo para que tengan una idea de qué significa, cuál es mi incógnita y, y, y, y, y, y que se den cuenta de que van a obtener una ecuación algebraica para la incógnita del de grado G, justamente del grado del orden de la degeneración. Puede ser g igual a 2, una ecuación cuadrática, g igual a 3, una ecuación cúbica, g igual a 4, etc. Algunas ¿no? propiedades de las funciones de onda correctas del problema perturbado. O sea, las nuevas funciones, ¿qué significa funciones de onda correctas? Pues este, al decir que ahora vamos a trabajar con las funciones de onda correctas, lo que estoy implicando es que las funciones de onda que usé como punto de partida, mi base original, no era una base correcta porque me producía esos problemas de, de, de denominador que se anula o de este, infinitos, o en fin. Y que tuve que corregir esa base, tuve que encontrar una base, nuevas, un conjunto de nuevas funciones de onda, ¿verdad? Que son... Igualmente válidas soluciones de la, la misma ecuación de Schrodinger original, pero que están, digamos, esa base está girada en el espacio de Hilbert res, respecto de la original. Y es a esa nueva base la que llamo funciones de onda correctas, porque las corregí, ¿sí? Del problema perturbado. Y son, por definición, las nuevas funciones de onda a orden cero, a orden cero, porque no las hemos perturbado, solamente... Este, aplicamos los, este, la, la rotación que está expresada mediante los coeficientes A minúscula o A mayúscula, que son las A minúsculas más la matriz unidad en el subespacio, pero este, las, los coeficientes B pues, son los que nos dan ahora sí que las correcciones debidas a la perturbación. Bueno, en otras palabras... La función de onda perturbada, la psi mayúscula N, y me voy a referir ahorita a una de las NI, a una de las que tenía, es, pertenecían a un con, subconjunto degenerado, ¿no? La psi mayúscula NI, entonces, va a contener tres términos, no dos, sino tres, porque van a ser las psi NI originales, que resultaron que no son buena base, pero no, es, no son la correcta, pero pero eso fue, era, era nuestra base ortogonal inicial, más ahora esta, este término adicional que tiene la, la parte que no depende de la perturbación y la parte que sí depende de la perturbación. La que no depende con las as minúsculas, la que sí depende con las mes, mes mayúsculas. Y, este, y ahora meto las as mayúsculas, que son... La matriz unidad más las as minúsculas. Y con eso se me simplifica un poco porque eso significa in incorporar el primer término, la psi n, dentro de la sumatoria. ¿no? Eso es porque esta es la delta, e, delta n y n s. Entonces con eso ya se me reduce a dos términos nada más. Entonces la psi perturbada, la que estamos buscando, la que nos interesa conocer, es la suma, está dada por la suma. Por, de dos términos, que cada uno de ellos es este, un producto de nuestras PSIS originales, ¿verdad? Multiplicadas por elementos de matriz, de las matrices A y B. La matriz A me gira el sistema en el espacio de Hilbert, me gira el, la base de PSIS. La matriz B es la que me da las correcciones a primer orden, a segundo orden, etc entonces, aquí introduzco una notación para simplificar un poquito la escritura. El primer término, que va a ser una nueva psi, ¿verdad? Combinación lineal de psis, pero solamente en el subconjunto de las degeneradas, lo llamo fi. fi. Y el segundo, el de la corrección, lo llamo ji. Gi, gi. Entonces, la fi es nada más esta, la nueva base rotada, ¿sí? Y las gis son las corregidas por la perturbación. Bueno, si la fi, la, si los vectores de estado o las funciones de onda fi, ya este, forman una base ortonormal y completa que se obtienen de aplicar la matriz A a mi base original psi, yo puedo escribir la 1450, o sea, la fi. Es la matriz A aplicada sobre la psi. ¿Se entendió? ¿O quieren que lo repita? A ver, díganme, díganme si se entendió o si hay algún, si hay algún problema en, en llegar a esta expresión phi igual a A por psi. Espero que hayan podido seguir el razonamiento, no me están respondiendo, pero espero que, que sigan el razonamiento de cómo la psi total correcta, este, exacta, ¿verdad? Ya para el problema perturbado lo escribo como una suma de dos términos, phi y ji, donde la fi es me indica solamente la psi rotada. ¿verdad? Es una transformación unitaria que me llamó de las Psi a las Fis. ¿sí? Y por lo tanto, yo puedo escribirla, esta es la expresión en términos de los elementos de matriz, que yo puedo escribir como Phi igual a la matriz A aplicada sobre Psi, sobre el vector Psi. Al aplicar la matriz A sobre el vector Psi, encuentro el, el, el nuevo vector Phi para cada índice, ni la segunda, la G igual a B por C, es la que me va a dar las correcciones, que sí dependen del potencial perturbativo. Bueno, entonces, mi nueva base naturalmente tiene que cumplir con las mismas condiciones, los mismos criterios, ¿verdad?, que la base original, o sea, tiene que ser ortonormal para no perder la normalización, ortonormal y completa. ¿Qué significa que sea ortonormal? Que las FIS tienen que estar normalizadas, ¿verdad? Entonces yo escribo, este, en vez del KET y el BRA-FI, pongo el KET-A aplicado a PSI, ¿verdad? Y el BRA-A aplicado a PSI. Y, este, y esto lo puedo escribir eh, como ADAGA-A, ¿verdad? En entre las FIS, ¿verdad? Donde se tomó en cuenta que el KET-A, aplicado a psi, que es lo mismo que el bra, ha aplicado a psi, a este transpuesto, ¿verdad? Conjugado. Entonces, esto, para que la ecuación 1451A se cumpla, lo que está en el sándwich este, a daga por a tiene que ser igual a 1. ¿Están de acuerdo? O sea, a daga por a tiene que ser igual a 1. Y en efecto, les decía yo que la transformación de, de la base psi a la base phi tiene que ser una transformación unitaria. ¿Mm? Entonces aquí lo tienen, en efecto, a daga por a tiene que ser igual a 1. Esa matriz tiene que este, cumplir con a daga igual a 1, ¿sí? lo que significa explícitamente que la suma sobre S, sobre NS, de los elementos de matriz a N, I, ns ANJ conjugada en S, tiene que dar delta y j, porque 1 significa la matriz unidad, o sea, el producto de matrices A daga por A tiene que dar la matriz unidad, ¿sí? Entonces, eso significa que se deben cumplir las condiciones que están expresadas en las ecuaciones 1453. ¿Se entendió? Repasen, por favor, ustedes eso. Repasen en general la clase, si no, no van a, van a aprender una fraccioncita de lo que deben. Si no, no tiene mucho caso el curso, si no, lo, lo siguen ustedes y lo, lo repasan y lo trabajan, ¿sí? y lo estudian. Bueno, entonces vamos a suponer que en efecto estas condiciones se cumplen, porque pues al, al resolver cualquier problema específico, si nos encargamos de que de que la A sea unitaria, de que todo esto se cumpla. Y entonces, ¿qué obtenemos, por ejemplo, eh, para, el matri para el elemento de matriz BN NJ? Porque los elementos de matriz BN NJ los vamos a tener que poder calcular, ¿de acuerdo? Para, para poder calcular este, la corrección a los niveles de energía. Tenemos que saber en general cuál es el... el este, el valor del elemento de matriz B ahora en la nueva base, eso es lo bonito. Ahora nos pasamos a la nueva base, a la base, la que llamamos correcta, la que giramos, ¿verdad? A la que le aplicamos la matriz A, ¿sí? Esas son las FIs. y Miren qué bonito, el elemento de matriz de B, del potencial perturbativo, en esta nueva base, considerando nada más este... De, el, el subconjunto de Nis, ¿no? Donde hay degeneración. Nos queda dado entonces expresado, ponemos en vez de la fi conjugada, ponemos A conjugada por psi, en vez de la phi ponemos A por psi, ¿verdad? Y hacemos el cálculo tomando en cuenta las propiedades de unitariedad de la matriz A y nos queda que este elemento de matriz de D en la nueva base está dado por esta expresión y de ahí sigue que las este, delta NI están dadas por esta y por lo tanto la B, el elemento de matriz NJ, NI, está dado por delta NI1 por esta suma, es delta IJ. Este es delta IJ porque la matriz es unitaria. Bueno, pues hasta aquí se ve cuál es el beneficio de haber pasado a esta nueva base, a lo que llamamos la nueva base, la girada. El beneficio de ello fue que el elemento de matriz del potencial perturbativo en esta nueva base, nj es diagonal. Está dado por delta ENI. Aquí a la primera corrección, que porque usamos la fórmula para la primera corrección a primer orden, de para la energía, por delta y j. Significa que el potencial perturbativo en la nueva base solo tiene elementos de matriz en la diagonal. O sea, y aquí, aquí lo voy a dejar, porque la, la, la, la conclusión de todo esto, vean ustedes, es que este, nosotros nos propusimos corregir la, la base, ¿verdad?, para resolver el problema del denominador que daba cero, ¿verdad?, para que no hubiera degeneración en las energías. Logramos eso y resulta que en la nueva base el potencial perturbativo está representado por una matriz diagonal por una matriz diagonal. O sea que este, las dos alternativas, las dos opciones que mencioné al principio para resolver la contradicción, ¿verdad? Este, son, son totalmente equivalentes. Nos llevan a la misma solución. La solución es diagonalizar la matriz del potencial perturbativo. En la 1454, el potencial perturbativo ya tiene eh, su, su, su matri la, la matriz, el potencial de perturbativo, ya resultó diagonalizada. Solamente tiene elementos de matriz en la diagonal, en el subespacio de donde teníamos el problema, ¿no? Donde hay degeneración. Entonces, diagonalizamos la matriz en ese subespacio, la matriz del potencial perturbativo, y eso fue equivalente a rotar la base de manera que ya no hubiera degeneración, ¿verdad? Que no coincidieran las energías en, en ese espacio. Entonces, el problema quedó resuelto. Simplemente cambiando la base, cambiando de las PSIS a las FIS, donde las FIS se obtienen de aplicar la matriz A a las PSIS. Entonces, si encontramos la solución para los elementos de matriz A, tenemos la solución, tenemos la nueva base, nos pasamos a la nueva base y en la nueva base ya podemos aplicar la teoría de perturbaciones a diferentes órdenes para encontrar las correcciones a, a, a la energía a, a, a, nivel super, a, a niveles superiores y también las correcciones a, la a las funciones de onda debidas a la perturbación. O sea, las Gis, ¿no? Aquestas, estas, las Bs, sí son debidas a la perturbación. Pero eso una vez que ya... Eso ya aplicamos las fórmulas que vimos la clase pasada. Pero antes este, encontramos la matriz que diagonaliza la, la pequeña... Aquel segmento de... Este, de, de la matriz B que nos causaba problemas. ¿no? Entonces, ese es, ese es el procedimiento. Eh, encontrar las A. Ustedes dirán, bueno, pero las A todavía son aquí mis incógnitas, ¿no? Las A, o sea, justamente los elementos de matriz que diagonalizan el potencial perturbativo, ¿cómo los encuentro? Bueno, sí, claro que los podemos encontrar. ¿Por qué? Porque si ya resolvimos el problema algebraico este de la ecuación secular, ¿verdad? Por ejemplo, es, bueno, ¿qué significa encontrar las delta s, e, no? A primer orden. ¿no? Las delta E, ¿cuántas haya? Depende de G. Si G es igual a 2, tenemos dos soluciones. Si G es igual a 3, tenemos 3, etcétera. Una ecuación cúbica, etcétera. Entonces ya encontramos... Y todos los, los valores, ya resolvimos nuestro problema algebraico, ya tenemos todas las correcciones a primer orden para estos, los valores de delta E, pues entonces vamos a, nuestra a nuestro sistema de ecuaciones aquí, ¿verdad? Los introducimos, ¿verdad? Conocemos también las b y el problema entonces tiene solución para... Y, el, y la solución del problema significa encontrar los valo el valor de cada uno de los coeficientes A. Es un sistema de ecuaciones lineales, homogéneo, y de ahí encuentran ustedes el valor de los coeficientes A, porque ya conocen los paréntesis para cada uno de los índices. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el, resuelto el problema a, a, a orden cero. A orden cero tenemos las A's. Tenemos las correcciones de la energía a, al orden más bajo porque son las B, las bnn en el, en, este, en mi nueva base. ¿verdad? Y eh, el resto del problema se trata con, con las técnicas perturbativas aproximadas que vimos la vez pasada que nos permiten encontrar los coeficientes B a primer orden en la perturbación, a segundo orden, etc con eso se resuelve el problema. Entonces, este, eh, pues las funciones de onda de la nueva base, de la base correcta, ¿verdad? Las escribimos, eh, la, la ecuación que satisfacen es esta de aquí. El Hamiltoniano completo, cuando opera sobre las FIS, nos va a dar esta energía, ¿verdad? Esta energía con delta EN1 como lo expresamos en la página anterior, por la FNI, O sea, hemos diagonalizado la matriz de la perturbación y esto nos permite encontrar los niveles de energía primer orden sin necesidad de mayor cálculo y este, usar la, aplicar entonces la teoría de aproximaciones sucesivas para calcular lo, las correcciones de orden mayor. Entonces, lo dejo aquí, repasen de ustedes, tienen de tarea también resolver este completito y discutir la solución del oscilador perturbado por una fuerza lineal, en el caso clásico y en el caso cuántico, y, este, y eso también nos va a hacer mucho más fácil entender el problema de los dos osciladores acoplados que vamos a ver la próxima vez, donde sí hay degeneración, hay una simetría, pero también el acoplamiento es lineal en cada una de las coordenadas. Entonces, para la próxima vez ya ustedes habrán entendido bien cuál, es, cuál fue el efecto del término lineal del, del potencial y eso les facilitará también la comprensión de este problema que vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, pues aquí lo dejo. ¿Dudas, comentarios? Bueno, pues estamos en contacto. Espero que este, estén atendiendo el curso y que se pongan las pilas porque ya queda poco tiempo para el fin del semestre. ¿Mm? Que les vaya bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Recording stopped.